Hey, hola gente, es un nuevo vídeo de eh? Estamos aquí en la serie de completando las misiones de lo que vendría siendo eh, el Liberator, ¿vale? Para conseguir el, el oro de Mayor y tal. Eh, me, me acabo de acordar que aquí había este hombre que te da granadas. Estas son granadas. Vale, a ver. Este, es este hombre es Pepe Rizzo vamos a bajar aquí para ver lo de las misiones de aquí abajo este de la ropa que ya la tenemos puesta vale, este quiere que nos carguemos un boss y nos vamos a tener que cargar otro boss y por aquí nos quedaría vamos a ir poco a poco good luck Vale, estamos jugando aquí. Este hombre. Fine white pine, vale. Bien. Este.. Good to see you in jail, vale. Estos te vendían comida algunos, ¿no? ¿Quién eras tú? Vale. Este no era, era. Uno de estos vendía comida, ¿no? Vale, este. I would like to trade. Este le puedo comprar comida. También comprar el comida. Vale. Bien. Eh, nada. Este, nada. Este... Hostia, este es el de las cápsulas. Vale. Las cápsulas eh, son... Este es para la... Misión, ¿Qué coño, que es esto, madre. Eh, este quiero una tarta, vale, eh, vale, coño, este, vale. Vale, este que me ha dado, me ha dado algo para hacer una... Hostia, me ha dado la update Bloomforce. ¿Ya? ¿Esto qué es? Ah, update cake blueprint. Vale, eh, vamos a... Eh... Vamos a darnos una update de estas. ¿Cómo es? Up... No es upgrade, ¿no? Upgrade. Upgraded, upgraded Coño, vaya Es complicado eh, Upgrade Cake Upgrade Cake Tengo todo aquí, tengo aquí al lado el eh, Lo que viene siendo Un ¿Cómo se llama? Unas notas, ¿vale? Que te dan te dan todas las cosas de las misiones. Te dan todos los ítems. ¿Eh? Password. <ríe> te vende droga este hombre. Vale. Vale. Muy bien. Y esto, pues, no sé. A ver. Esto no le puedo comprar nada. Need any help, vale. Quiero que me asista, vale. Vale, goodbye. Upgrade, que rebrin fuera, vale. Y este hombre sí que necesitamos hablar con él. Coño. Vale, me ha dado el. Este es para lo de on air, ¿no? Exacto. Me ha dado el broadcast repair este. Y este necesita ayuda. Vale, Metal Bars, Metal Sheet y Wire. Eso es, eso es fácil. Eh, metal Bar. En verdad voy a hacer Metal Voy a pedir Metal Scrap. Más fácil. Metal Scrap. Eh, eh, vale. Barbaría. Eh, Metal Scrap era 67. Me va a dar unos 15. Vale. Y la Blowtorch. ¿Cómo era la Blowtorch? Eh, vamos a buscarlo. Ahora tenemos aquí al lado esto. Blowtorch 76. Barra GIF 76. Vale. Y vamos a ver. Necesita. A ver, ¿qué necesitas, compañero? Vale. 3 Metal Bars. Metal bars, vale, vamos a ver, Uno, dos de estos Hostia, que he hecho, eh, vamos a desactivar esto Un wire Creo que lo tengo todo, ¿no? Sí Justo Vale Los gajes de estos fuera Esto bueno me lo voy a llevar por si acaso y esto, voy a ver si se lo lleva al otro hombre, a ver si me dan algo. A ver si me dan algo, me da algo este hombre. Aquí no es, este hombre. Aquí. Hostia, compré estilo Willy's. Compré Stilly Willy's. Vale. Bueno, pues esto no me sirve de nada. Además, si me lo tomo, no... Ni me va a marear ni nada porque tengo he subido ya una cosa. Vamos a darnos MRS. Vale. Vamos a poner aquí esto así. Vamos a poner el 4 y vamos a dar aquí... Vean, no, vamos a dar 6. Por si es necesario. Vale, vamos a ver. Eh, vamos a ir a lo de on air, ¿vale? Aquí tenemos el primer sitio, que ya lo había marcado yo, para hacer la misión esta. Y lo que tenemos que hacer es subir a estos sitios y reparar las las cosas estas. Vale. El primero arreglado. Luego el segundo. Bueno, un poco de zoom out. A ver mejor. De hecho, el segundo. ¿Dónde está, tío? No lo veo. No lo veo. A ver. Por waypoint. Vale. Mira. Aquí en esta montañita. En esta montañita de aquí. Por lo que parece, ¿no? barra teleport right point. no estoy yo vale arriba del todo aquí bien vale otro de estos que arreglar aquí eh, fix cuál nos queda nos quedan uno que es Fix Northwest, Northwest, Northwest, que es por aquí, ¿no? Barra Teleport, Waypoint, mayor F1, mayor Coño, ¿dónde estoy? A ver, esto, esto lo, lo, voy a necesitar, lo voy a necesitar localizar para. Para la misión del.. Del MK2, eh. ¿Pero dónde es, tío? Pero por aquí, ¿no? Mm. No lo veo. No lo veo. Point, vale, en serio, tío, dónde es, a ver, hemos hecho, hemos hecho todas estas, tío, Waypoint, ah, aquí, vale. Vale, vale, vale, vale. Tenemos aquí ya. Me estaba empezando a asustar. No sabía dónde estaba. Vale. vamos a subir aquí. Vamos a subirnos aquí. Y le damos. Perfecto. Pues ya lo tendríamos hecho, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a, a este... Eh aquí otra vez otra vez aquí barra de deport weapon vamos a hacer este también ya que estamos que buscaba un zombie gigante aquí está ese, voy a intentar matar escopetazo no creo que me vaya a cargar escopetazo voy a darme 12 a gauge 12 Gauge Shells Que es 113 Dame unas 20 Si, sí, si sí está bien El Electric Zombie Uh hostia Jimmy Espera es que me da, eh Cuidado, cuidado ¿Qué pasa? da siempre o okay, qué, brother? Con la tontería. Sí, da siempre, tío. Imposible de esquivar, ¿o cómo? Fua, cómo da. Cómo da el cabrón. Va, siempre. Vale. Pues a este, como no me lo carga desde lejos... Nada. Sí, yo me lo quería cargar con la escopeta. Me caguen. Cómo me ha fundido el nota. ha gastado todos los medikits con el zombie de mierda eh... tío si es que era imposible esquivárselo pero o... ¿eh? esto como va tío o puedes hacer un zombie el cual no se puede esquivar sus ataques estás, estás perdido si no bueno eh... da igual vale nos hemos cargado el spark este. Eh Clear airport or the Beacon Vale Ese lo podemos hacer en el siguiente Las cápsulas de aquí Arriba Que dicen que vienen de Scorpion 7, no? De Remains of Scorpion 7, exacto Esto lo necesitamos conseguir para lo que viene siendo eh, el easter egg Pero bueno eh, Find Wedding Ring el eh, you Lost, Que Ring Overboard. Vale, eso. ¿Dónde era, tío? Overboard. Tiene que ser aquí dentro, me parece. Bueno, vamos a hacernos telepor al liberator. Y vamos a, a entregar la misión al hombre este. Entregar la misión a este hombre. Vale, hecho Oh, muy bien Vale for to put a post with direction Vale Ah, vale Esto es lo de poner cosas en la Police stations Perfecto, vale Eso lo vamos a hacer ahora y el de Sparks Era Ya abajo, ¿no? Si no me equivoco que se estaba quejando del Sparky, que vamos, que como, como para no quejarse del Sparky porque me ha reventado este ahí tiene, me he cargado al boss zombie duerme tranquilo hermano, muy bien eh... vale, pues estamos, a ochenta, estamos en 85 si completamos 3 misiones más de estas de 5 de, de reputación 1, 2 y 3 por ejemplo, que los que más reputación te suelen dar son los de cargarte a los zombies pero bueno, te da 10 find evidence de eh, Chief Brian having permission vale, Bueno esto lo haremos en el siguiente pero vamos, dentro de nada conseguiremos el 100 que sería Sheriff si no me equivoco y eh, ya pues bueno, iremos avanzando poco a poco para conseguir dentro de nada bueno dentro de nada aún nos queda un poco pero bueno para estar más cerca de lo que vendría siendo el majority. El, el logro de, el logro máximo de aquí de, del liberador. Así que no mucho más. Si queréis más vídeos de un turno, ya sabéis darle like. Y yo os lo traeré. Así que nada, chicos, este capítulo Espero os ha gustado. Y adiós.